¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para JDS En este caso tenemos acá a la mano un Huawei P30 y la cual está bloqueado por lo que es falta de pago, ¿no? en lo que es claro Bueno, hasta acá tenemos el equipo, todavía nos deja hacer algo, como ustedes pueden ver Nos deja entrar a menú todavía, pero por unos cuantos segundos, no te deja así al mismo tiempo o harto tiempo, ¿no? gente lo primero que vamos a hacer pues acá hay que activar opción de desarrollador ¿Cómo vamos a activar opción de desarrollador vamos a ir a ajustes en este caso y si se nos sale pues a pantallita pues hay que darle acá hay que cerrarlo ¿no? nos vamos acá y volvemos a ajustes y nos vamos hacia el fondo entonces gente como le estaba repitiendo hay que activar lo que es modo desarrollador para que nos pueda dejar trabajar en este caso si te sale esta pantalla pues obviamente minimízalo y ciérralo y vas a ajustes nuevamente te vas acerca acercar el teléfono nuevamente te vas a ir la pantalla esto si sí te dejas el proceso vas a minimizar nuevamente lo vas acá ajustes y acá presionas 5 veces en este caso ya es un desarrollador nuevamente te sale esa, esa pantalla vas a minimizar nuevamente lo minimizas vas acá vas a ajustes ahora vas a regresar hacia atrás y vas a dar sistema de actualización Nuevamente se te va a bloquear, no hay ningún problema, si se puede hacer. Entonces minimizamos esto, cerramos y vemos aquí. Acá dice opción desarrollador, ya pues abrimos. Nuevamente te bloquea y lo que vas a hacer es minimizar nuevamente. Voy a tener paciencia en este punto. Vas a dar acá, vas a ir hacia el fondo rápidamente. Vas a minimizar nuevamente luego la pantallita, vas a minimizar y de acá te vas a ubicar donde dice límite en segundo plano. Lo vas a dar, no hay proceso. En este caso ya se bloqueó. Entonces. Vamos a minimizar para minimizar para explicarles nuevamente. Nos ubicamos, como les dije, acá en el fondo y cerramos esta pantalla. Entonces, nuevamente minimizamos, perdón, porque no se puede cerrar. Y nos ubicamos en la opción límite de proceso en segundo plano. Le damos ahí, le damos en no hay proceso. Vamos a activar esa opción, pero no me dejó a mí por lo que se bloqueó. Entonces, minimizamos esto. Nos vamos acá, gente. Pues si no nos deja, como les dije, hay que tener paciencia. Minimizamos. Nuevamente nos vamos a ajustes y seleccionamos esta opción y lo ponemos que no hay proceso. Pero en este caso como tú puedes ver se ha vuelto a bloquear, hay que minimizar es la aplicación. Y ahí nos dejaría trabajar, a ver, vamos a probar si nos deja trabajar, como tú puedes ver ya se nos, no se nos aparece la pantallita, si nos, nos aparece ese vamos a cerrar, ya vamos ahí nuevamente a ver qué es lo que está pasando en ajustes. Vamos a dar acá y está bien entonces, ¿no? Está bien, pero no se nos deja. Nos aparece siempre eso, ¿no? Entonces vamos a hacer en, en la otra opción. En este caso, si no nos funciona en esa opción, vamos a dar clic acá. Un proceso máximo. Ya. Nuevamente te sale. Vamos a minimizar. Y entonces, bueno, pues si ya te logra activar y no te sale ese aviso, pues acabas de hacer lo siguiente. Mira, en este caso no se nos deja. Vamos a ir nuevamente a ajustes cerramos esta pantalla como le estaba repitiendo vamos a ajustes minimizamos sistema de actualizaciones vamos a activar la opción cuando decía la opción nada más que decía acá límite y segundo plano ya entonces acá en acá vamos a, no hay proceso entonces lo vamos a activar esta opción ya una vez pues que estamos ahí ya nos va a dejar trabajar ya como ustedes pueden ver ya no tenemos la aplicación Vamos a cerrar todo esto Acá en este punto pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a Google Chrome Y vamos a descargar el Quick Maker Que es muy conocido, ustedes ya lo saben Lo van a descargar de la página De YouTube entonces yo ya lo tengo descargado La cual mire a descargas Quick Maker Acá está su nombre, correcto, como ustedes pueden ver Lo vamos a dar en otros puntitos, yo ya lo tengo descargado Y acá lo tengo Quick Maker Vamos a abrir esta aplicación Entonces para instalarlo Vamos a esperar que se instale Y lo vamos a proceder a abrir Lo vamos a dar a abrir Bueno con esta aplicación yo he hecho varios procesos Y acá pues nos vamos a ubicar en este punto ya Gente le vuelvo a repetir Hagan el proceso primario para que les pueda dejar trabajar el dispositivo sino caso contrario no les voy a dejar Ya como ustedes pudieron ver Nos hemos abrido Coucho maker Lo que vamos a hacer es ubicarnos en esta aplicación En la primera de arriba Vamos a dar acá Realizar tres opciones te vas a dar en la segunda y pues acá vas a, hacer, vas a dar clic donde dice información de la aplicación en este caso lo vamos a deshabilitar ya vamos a deshabilitar deshabilitar ahora acá en almacenamiento vamos a borrar estos datos aceptar y vamos también a borrar el cache tanto con el cache o el almacenamiento perdón los, los datos una vez que ya pues hayamos deshabilitado esa aplicación, ya no tendríamos ningún problema con ese aviso que viene en la pantalla, que es el pago no ya lo tenemos ahí, no lo vamos a habilitar esta aplicación, ojo acá un dato muy importante, vamos a salir ya no tenemos nada que ver con esa aplicación ya podemos reiniciar el dispositivo podemos hacer lo que nosotros queramos ojo acá en este punto pues hay que tener en cuenta que si actualizamos el software obviamente esa aplicación se va a volver a habilitar la cual no te va a dejar trabajar como... Pues ahora estamos trabajando, ¿no? Si nos damos cuenta acá en esta opción, por ejemplo, de opción desarrollado donde les ubiqué hace un momento, no hemos activado esta opción de acá que lo tenemos vamos a ir de fondo, esta opción del fondo, el de acá. Lo tenemos no hay proceso, ¿no? Si lo, si lo ponemos a límite estándar no va a pasar nada, ya no se va a volver a activar la aplicación, por eso no está habilitado con quickshot maker. Entonces, para comprobarles vamos a reiniciar el dispositivo. Perdón, el teléfono para ver está todo correcto entonces eso fue todo espero que les haya gustado gente el vídeo nos vemos en la próxima vamos a esperar nada más vamos a esperar nada más que nos enciende el teléfono y ver que pues no pasa nada ya nos va a aparecer esa aplicación ojo como como les vuelvo a repetir si es que ustedes formatean el equipo o actualizan obviamente te va a seguir apareciendo ese aviso gente vamos a esperar que encienda el teléfono un saludo para todos mis seguidores que me lleguen pues están pendientes de mis videos cada día he dejado de subir contenido puesto que tenía un inconveniente pero eso no me impide de que yo siga adelante no miren como ustedes pueden ver ya el teléfono no ha pasado nada está correctamente también acá la opción que hemos habilite, habilitado donde es opción desarrollador se ha puesto a su normalidad vamos a ver nos damos cuenta acá Perdón, límite estándar normal no, no tenemos nada que ver Ya eso sería todo, pues espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Disculpen pues si las uñitas están largas Eso me ayuda, pues yo trabajo en servicio técnico Y eso me ayuda bastante Nos vemos en un próximo video, chao